Bienvenido a la guía de importación del Catastro Español para editores de OpenStreetMap. Nuestro punto de arranque para participar va a ser este enlace. La página de documentación del proyecto. En este vídeo vamos a configurar el entorno que necesitamos para poder empezar a trabajar. Estos son los pasos que tenemos que dar. Primero vamos a registrarnos en la wiki. Hace falta completar este formulario y seguir el típico proceso de confirmación. Una vez registrados, podremos acceder. El acceso a la wiki nos permitirá añadir páginas a una lista personal de seguimiento, de forma que recibamos notificaciones cuando cambie su contenido. Así podremos estar al tanto si hay cambios en la guía de importación o otras páginas que nos interesen. La wiki nos permitirá conocer las etiquetas que se usan para representar edificios y direcciones su estructura en tres dimensiones y los prefijos para indicar el estado en que se encuentran los edificios. Añade estos enlaces a tu lista de seguimiento y úsalos como referencia cuando estés trabajando. A continuación vamos a crear una cuenta de OSM separada de nuestra cuenta habitual. Debemos usar esta cuenta cuando hagamos ediciones de la importación para que sean fácilmente identificadas. El problema es que no podemos volver a utilizar el correo electrónico con el que nos registramos, solo se permite una cuenta por correo. No todo el mundo dispone de un segundo correo, así que si no queremos crearnos y gestionar otro, podemos usar una redirección y se nos presentan estos dos casos. Si nuestro correo es de Gmail, podemos poner después del usuario un más y lo que queramos. Recibiremos en nuestro buzón todos los mensajes enviados a ese alias. Si no tenemos correo en Gmail, podemos usar este servicio de redirección. Nos registramos de la forma habitual. Una vez registrados, accedemos. Introducimos un alias. Seleccionamos el dominio que más nos guste. Creamos la redirección, la copiamos haciendo clic en la dirección y ya podemos usarla para nuestra cuenta de importación. Terminamos de preparar la cuenta copiando este texto en la descripción de nuestro nuevo perfil. Accedemos a la nueva cuenta. Entramos en el perfil, lo editamos, pegamos en la descripción el texto indicando que esta es una cuenta para una importación y cuál es nuestra cuenta principal. A continuación instalaremos el editor Holmes. Este programa nos permitirá realizar ediciones avanzadas de una manera simple. Si usamos Windows, el instalador es la forma más fácil de agregar el programa. En este punto, Homes ya está listo para usarse a través del acceso en el escritorio. Pero vamos a realizar unos pasos adicionales para simplificar su uso con distintas cuentas de usuario. Copiamos esta ruta y la pegamos en el explorador de archivos. Duplicamos la carpeta de instalación. Usando este nombre, entramos en esta carpeta haciendo un acceso directo a homes.exe en el escritorio y lo llamamos HomesCatastro. De vuelta al explorador, en la carpeta app, editamos el archivo homes.cfg. Copiamos esta línea y la agregamos al final del archivo. Con esto conseguimos tener dos accesos para acceder al programa, cada cual con su propia configuración. Así nos evitamos el proceso complicado de configurar la cuenta de usuario cada vez que vamos a editar. Esto evitará que usemos la cuenta que no corresponde por error. El acceso normal a Homes lo usaremos para hacer ediciones no relacionadas con la importación. En él configuramos nuestra cuenta principal usando autenticación con el método o -out, que es el más seguro aunque requiere identificarnos a través de la web de OSM. El otro acceso a Homes lo usaremos para las ediciones relacionadas con la importación. Entramos en la configuración y activamos el modo experto. Esto nos permitirá un truco opcional. Registraremos las capas que usamos con frecuencia para tenerlas activas cada vez que entremos en el programa. Estas capas pueden ser la de fondo de OpenStreetMap, el PNOA y el mapa de Catastro, por ejemplo. Guarda la sesión en la carpeta de configuración. Ponle el nombre Catastro.jos. Luego entra en las propiedades del acceso directo a Homes Catastro. En el apartado destino, a continuación de la ruta a Homes.exe, añade un espacio y la ruta al archivo de sesión que creamos antes. De esta forma, al entrar en Homes Catastro, se abrirán nuestras capas de fondo preferidas. Ya estamos en el paso final, preparando el editor para importar. En el apartado servidor OSM, configuramos la cuenta de catastro para subir los datos usando autenticación OAuth como ya vimos anteriormente. En el apartado estilos de representación cartográfica, seleccionamos tres. Building Labels Labels. Colored Buildings. Colored Streets. Estos estilos son muy útiles para visualizar el número de plantas de los edificios, su tipo y la correspondencia entre las direcciones postales y las calles. En etiquetas de predefinidos activa Sample 3D Buildings. En el apartado Complementos instalamos cuatro. Building Tools. Point Info, Listas por Hacer y Utils Plugin 2. Todos ellos aportan funcionalidad extra al programa que necesitaremos mientras editamos. Por último, en el apartado control remoto, lo activamos, indicando la opción descargar como nueva capa. Esto permitirá que podamos abrir los archivos directamente desde el gestor de tareas. Por fin, ya tenemos todo listo para empezar a importar. Si tienes cualquier duda, puedes contactar con otros usuarios en los canales oficiales de OSM.